de todo el mundo. Eh, soy Luis de Prisline en, en vivo, como siempre. Prisline siempre emite en directo. Eh, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a, a los que estáis en el grupo de Telegram. Veo que es un, un, vamos, un foco de inteligencia colectiva. Muchas gracias a los administradores. Y en esta ocasión estamos con Gustavo que está en Argentina y él es un constructor inmobiliario que, que se quiere venir a españa eh, vamos a hablar un poco pues vamos a hacer una consultoría tratar de ayudarle y, y como yo sé que los, los los argentinos son unos supervivientes natos porque han pasado ya un montón de crisis y ahí están pues vamos a ver a más inteligencia colectiva yo creo que lo mejor pues que gustavo se presente él vale para que todos te conozcan gustavo Claro. Bueno, Luis, eh, hola, buenas tardes a todos. Yo, bueno, mi nombre es Gustavo, tengo 44 años. Eh, yo, como decías vos, tengo una pequeña empresa constructora inmobiliaria acá en Córdoba. Eh, soy casado, tengo dos hijos. Y bueno, la idea es un poco tratar de, de lograr desarmar una pequeña empresa que tengo acá y trasladarla a España. Un poco ese es el objetivo en el que estoy, estamos trabajando últimamente ya. vale cuéntanos. nos un poquito la situación en argentina antes de empezar la consultoría contada de primera mano por ti que estás ahí que nadie que mejor porque los medios de comunicación las televisiones todos sabemos que nos dicen unas cosas que pueden ser pues no ser yo prefiero que no lo digas tú de primera mano que estás ahí Bueno perfecto yo a ver lo que te puedo decir desde mi punto de vista que en este momento estamos en una situación económica muy delicada muy crítica Hace un año y medio que estamos con una crisis eh, muy larga eh, y dura, porque bueno, hemos tenido, en este momento estamos con un dólar que está cotizando 73 pesos, para que tengamos una, una noción, con una inflación de un 55%, entonces la situación se ha puesto muy crítica a nivel comercial, industrial, está muy deprimida, todo lo que son las ventas, el comercio en sí, eh, está muy, muy, muy bajo, casi, no te digo a cero, pero pero estamos, estamos cerca y, bueno, con un nuevo gobierno que recién ha asumido, con una orientación muy distinta a la anterior, donde un gobierno que está desarrollando una serie de políticas, digamos, pro-gasto y para ayudar un poco a la, a la clase más, más necesitada y que peor la está pasando en este momento en Argentina, y al mismo tiempo castigando mucho a toda la clase, la clase media trabajadora, a los profesionales, a, los, a las pymes, a las pequeñas empresas, eh, porque bueno han, han dado una reforma impositiva muy grande pero bueno, están castigando muchísimo a la clase media a los profesionales y a los inversores y bueno es un poco la política que se viene no así que bueno estamos en una situación la verdad bastante bastante compleja bueno pero vosotros sois yo, yo yo lo que escuchaba lo decían aquí en españa ayer que sí si, si que vamos que los argentinos sois expertos que os pongan las dificultades que os pongan que salís para adelante, que ya habéis pasado muchas crisis y, y que sois los mejor preparados, es lo que comentaban aquí. No, no, no sé tu opinión, Gustavo. Sí, a ver, sí, a ver. es un halago para nosotros que en Europa se dice eso. Te lo juro, eh. O y está, bueno, sí. Os hablaban, hablaban con admiración de vosotros. Decían, como venga la gran crisis, la gorda, la mundial, dice, si alguien va a saberla sortear, son, son el pueblo argentino, porque va. No, va sí, a ver. Eso es cierto, yo eh, como te comentaba hace un rato, yo tuve la suerte en el 2004 de estar en Italia, y en Italia me decían lo mismo que me está diciendo vos, realmente ustedes son expertos en sortear crisis, porque tenemos crisis muy grandes, muy duras, nada que ver con, la, con las crisis que a veces hay en Europa o en otros lugares, porque estas son crisis realmente profundas, donde a veces la gente realmente no tiene para comer, no tiene ingresos muy bajos, totalmente deprimidos por la inflación, consumidos por la inflación, entonces realmente somos expertos en que cada 4 o 5 años tenemos que volver a empezar de cero, de cero porque realmente se cayó tanto todo el nivel de actividad que la gente tiene que volver a empezar de cero, entonces es como decir vos, somos expertos en soportar crisis muy duras, y al mismo tiempo es como que no sé si es por la mezcla de razas que tenemos, o por es la lo que, es lo que clase por nuestra. La mezcla de razas, pues que los italianos ponían lo suyo, los suyos los franceses lo suyos los otros los suyos cada uno ponía lo mejor y entre todos sacabais, vamos, hacíais como una economía en paralelo y salíais para adelante. Mm. Es lo que decían ayer aquí claro. en la tertulia, Gustavo. Lo que pasa es que ahora el problema que tenemos es que toda esa gente. Todos los descendientes, yo por ejemplo soy descendiente de español y de italiano. Por parte de mi papá soy de español, por parte de mi mamá soy de italiano. Pero ¿qué pasa? Tal vez eso ha hecho que los hijos y los nietos hoy en día somos muy tibios, muy blandos para reclamar nuestros derechos. De repente tenés gobiernos que son los más corruptos de la historia, que han robado millones y millones y nadie hace nada, nadie sale a, a, a protestar en serio. Entonces, como que nos bancamos y nos bancamos y nos bancamos todo lo que se viene y estamos siempre en el mismo lugar, ¿viste? Siempre estamos con el mismo problema. O sea, ese es el gran problema, creo. Pues, Gustavo, yo estoy a tu disposición, le digo a todos los prislines, los que están ahora en el chat en directo, luego ahora mmm, vemos vuestras preguntas, ¿vale? Y también las resolvemos. Vamos ¿Vale? a hablar primero con Gustavo. Y bueno, y también los que bueno. los veis luego el, el vídeo, pues si tenéis alguna pregunta, ponerla en los comentarios, ¿vale? Y lo que os digo siempre, el que no esté suscrito, pues si le gusta que se suscriba, porque siempre emitimos en directo. Gustavo, entonces, tu plan es venirte para España, trate el negocio para acá y venirte, o ¿cómo es la idea, amigo? Sí, a ver, a ver en primer lugar, como yo soy, te comento que es descendiente español italiano, yo tengo la posibilidad de tener la ciudadanía y había consultado en el consulado acá en Córdoba. Y me habían comentado que, bueno, yo si desarmaba mi empresa acá y me iba a hacer una inversión a España, podía irme en un primer momento con una visa de trabajo por cuenta propia y que después, no sé si del año o de cuánto tiempo, como yo soy nieto de español, pero mi papá falleció, entonces mi ciudadanía española se cortó, después de un cierto después tiempo año, podía pedirle. Las... Cualquier hijo o nieto de español que lleve un año, Residiendo legalmente en España, Gustavo, esto te aplica a ti sí, o sí. a cualquier otro PrisLine que lo esté viendo. Si lleváis un año legalmente sí. en España, podéis optar a, a pedir la nacionalidad. Ojo, la nacionalidad española. Sí. Que, que, es, que es, yo creo, muy buen camino, vamos. Seguro, seguro. así es, un año. Esa es sí, oh, el y, y, y, y ya hago un inciso, porque como sé que algunos. Tenéis dificultad, oye, que es que yo soy hijo nieto, pero no tengo la partida de nacimiento, o mi, o mi abuelo no dejó no sé qué el papel hasta que los encuentro. Bueno, pues si no eso, cualquier persona de Latinoamérica que lleve dos años residiendo legalmente en España, lo decía antes en la consultoría en Instagram, también tiene derecho a pedir sí. la nacionalidad. Dos años en ese caso, ah, vale. o sea que, que, que vale. tampoco es mucho más. No, es que a veces sí, hay consultas que dicen, bueno, sí, pero es que tengo en la parroquia, no tengo la parte de nacimiento. Pro problema de eso. Bueno, pues en ese caso, dos años. Pero eso sí, tiene que ser residencia legal. No vale venir como turista sí. tres meses y quedarse. Entonces no te computaría. Entiendo. Entonces, por ahí Entiendo. bien, ¿no? Por ahí, eh, por eh. ahí Tú ves preguntándome lo que tú quieras, ¿vale, Gustavo? Y lo vamos resolviendo. Eh, otra cosa, otra cosa que me eh, lo escuché por ahí, que cuando se pide el. El visado trabajo por cuenta propia, el consulado presentando un plan de negocio y la, la, el producto laboral que uno tiene, ya el visado sale con el, el, el nie, el nie, ya directamente habilitado desde acá. ¿Es cierto eso? ¿Es correcto? Totalmente cierto, totalmente correcto, ah, exactamente. El, el, bien. Ya te sale con un nie, con el que ya puedes funcionar en España y ya va a ser tu nie, digamos indefinidamente. Es correcto más bien, cosillas que te haya dicho claro. Así, además me parece bien lo que estamos haciendo y lo digo para todos los primeros vosotros buscar contrastar la información con lo que os dice el consulado sí. lo que os digo yo lo que os digan en un abogado o en otro sitio para que ya luego cada uno de vosotros pues pues tome la mejor decisión vale bien vamos, vamos bien, para adelante, gusta otra otra duda que a veces me surgía como yo también tengo la posibilidad de tener ciudadanía italiana para los hechos de vivir y hacer mi trabajo, mis inversiones en España, ¿qué me convendrá más la ciudadanía española o la italiana? Calculo que el español. Sí. Hombre, vas a estar en España, ¿no, Gustavo? Sí. Pues, pues sí. sí. Yo yo creo que mejor el español, aunque no me parece que no es incompatible eh, que tengas luego uno italiano. Te digo, por pues si ah, luego querrías bien. ir a Italia por algún motivo, pero vamos, si vas a estar en España, a lo mejor es un y español, no lo dudes. Si te vas a establecer está bien, está en bien. España. Pero que yo creo que sí. no es incompatible que luego en Italia tuvieras uno italiano. Sí. Está bien. Pero vamos, para bien. estar en España el NIE Es que te lo piden para todo, ahora. Hasta para abrir una cuenta corriente lo piden. Yo lo hablamos mucho en Instagram, en las consultorías que hacemos todos los días. vale ah. Bueno, otra, una duda te consulto. Yo, por ejemplo, uno de los problemas que tengo, que yo estoy resolviendo, bueno, juntar un dinero acá en Córdoba para irme a España y hacer una primera inversión en construcción, que es a lo que yo me dedico hace más de 10 años. Digamos. Eh, yo tengo que abrir una cuenta en España, en algún banco español, para poder transferir ese dinero. ¿Puedo abrir una cuenta en España desde acá, desde Argentina? Pues, hombre, eh, posiblemente sí. Ahí, hablábamos el otro día a ver hay un banco n 26 lo que pasa que ese te pide que estés residiendo que estés en españa físicamente Había claro. otro que se llama nuevo No sé lo tengo por aquí apuntado te lo voy a mirar sí. ese te dejaba desde fuera sí yo creo que sí te puede. A ver, depende un poco de los importes y eso, pero vamos, sí que tiene que haber una manera de poder abrir una cuenta estando fuera. Te van a pedir el NIE, eso sí. Que, que, que es muy buen motivo que tengas el. O sea, un motivo para pedir el NIE, bueno, ya lo tienes, que quieres abrir la cuenta. Mira, el otro se llama claro. Monese. Apúntatelo por ahí. Monés. Monese. Sí, Mon yo tengo apuntado Monese. M o n -E s monese monese Mon Mon este mira el n 26 es un banco alemán el monese es un banco belga pero no os asustéis operan bien. en españa al 100% y en toda europa están homologados los bancos o sea tienen las mismas garantías vale no estos sí, dos bancos sí. te permiten abrir cuentas online yo no digo que no haya más bancos que permitan abrirlas pero yo, por toda la información que me habéis dado vosotros, estos no te cobran comisión, por lo pronto. El, el, bien, bien. el N26, lo único creo que te pide estar físicamente en España, por la IP y tal. El otro no. Claro. ¿Vale? Claro. claro. Entonces, un camino que te antes yo, por ejemplo, es ir al consulado, pedir el permiso de trabajo por cuenta propia, con el NIE, claro. y una vez que tenga el NIE, ahí sí abrir esa cuenta. Exactamente. O, bueno, o, o, mira, te lo pongo más fácil: ir al consulado, pedir el NIE, te van a pedir el motivo. Pues mira, me quiero abrir una cuenta porque luego me quiero pedir el visado por cuenta propia y luego sí. ya vas pidiendo el visado. Te lo digo porque el NIE te lo pueden dar muy rápido. Lo otro, a lo mejor, te piden más papeleos. Ah, yo creía yo que el NIE solamente te lo dan después de que te aprobó el visado. No, no, no, no, no, no. no. El NIE. Vamos, hasta sin visado te pueden dar un NIE. O sea, lo que dice exactamente eh, la ley es que cualquier persona que tenga un motivo, una razón socioeconómica con España, tiene derecho a solicitar y que se le conceda un NIE, que es un número de identificación de extranjeros, se llama. Ah, ¿no? o bien. sea, puede ser vale. por motivos muy variados. No necesariamente, vamos, incluso te pueden dar un NIE, aunque no vayas a venir a España. Mire, yo me quiero comprar una propiedad claro. en España o quiero abrirme un cuenta, una cuenta bancaria en España porque quiero tener dinero allí. Pues, el, mismo, ¿eh? el banco me pide un NIE. Claro. Denme ustedes un NIE. Claro. Eh, acabamos de hacer en la consultoría Entiendo. Instagram una pareja que se lo está abriendo ahora mismo. Ellos lo están abriendo desde España porque acá, llevan aquí unos días en España y se lo están sacando aquí. Pero lo mismo que haces aquí lo puedes hacer en el consulado. Os digo ya cómo va: claro. te vas a la web del consulado, te descargas un formulario. Se rellena, bueno, mejor dicho, vas a la web del consulado, rellenas el formulario online, lo imprimes y luego ya lo llevas al consulado. Lo más importante ahí claro. que hay que poner es el motivo por el que necesitas el NIE, que puede ser cualquier okay. motivo cualquier relación con España. ¿vale? Ellos, Bien, ellos lo verifican, vale. lo mandan aquí a la policía española, la policía española es la que te da el NIE y te lo manda directo a tu correo electrónico. Y Bien, luego el, vale. lo del visado va vale. aparte, digamos, Gustavo, ¿vale? Claro, Pero claro, yo creo más entiendo, ágil lo del nie, porque además es lo que más mmm, suele urgir, ¿no? Pero más dudillas claro. que tú tengas. Y bueno, los prilines que están en el chat, ahora las vemos, ¿vale? Las dudas del chat. Una duda, eh, si yo pido ese visado, eh, yo soy casado y tengo dos hijos, ¿te dan el permiso para poder ir con la familia pues, o no? Sí, claro, claro, claro. Tú sí consigues ah. el. Ese se llama el visado por, de trabajo por cuenta propia, lo que tú quieres. Porque tú vas a, a tu empresa que tienes en Argentina de construcción, te la quieres llevar para España. Tú eres el, el, el que creas el trabajo. Puedes traer a tu familia perfectamente. Ellos vale. vienen con permiso vale. de residencia, eso sí, no vienen en principio a trabajar, vienen a residir contigo. Pero Bien. Sí, perfectamente. Vale. Bueno. Eh, Tú sabes si en el tema construcción de vivienda nueva, Gustavo, me han dicho que España varía mucho. Uy, uy, que te estoy perdiendo, Gustavo. Ay, ay, ay, te están llamando, no, yo, yo. Gustavo, te están llamando. Ya. Gustavo, te están volviendo a llamar por teléfono. ¿Eh? Sí, Amigo, mira, mira que se lo he dicho. Le han llamado ya cuando estábamos antes de salir en directo. Le he dicho, ponmelo. Bueno. En... bueno, ya no podemos hacer nada. Pues estamos en la conferencia en directo con todo el... No pasa nada, no te preocupes. Si te llaman ya, tú rechazas y yo ya mantengo la y transmisión. Listo. Yo mantengo la transmisión. No, te decía sí. que me han dicho que varía mucho por zonas, por regiones. Tú sabes si el tema construcción de vivienda nueva es recomendable más alguna zona que otra. ¿Tenés alguna referencia. Hombre, es muy buen negocio en toda España en general y en particular te diría yo en, en las ciudades y también en, los, en las zonas turísticas Bien. aquí con la construcción se gana mucho dinero pero mucho de verdad ¿eh? y a ver yo no, no soy experto en el en el negocio pero vamos hay oportunidades tanto en, en zonas también en los pueblos de alrededor de las ciudades vale y luego en toda sí. la zona turística toda la costa también claro. Entiendo. Hay, hay, Entiendo. hay mucho negocio es un buen negocio vamos se gana mucho y además bueno. ahora está aquí está aquí muy caras la, tanto las casas como las como las los alquileres mm. vamos yo no sí, que... invierta aquí o invierta allá invierta más allá porque además se me, si te mando ah, para un sí. sitio se me enfadan los del otro sitio <risa> vale. y además es muy variable mira ah, sí, bueno sí, sí, sí. tú siguen preguntándome que yo yo te doy mi opinión de todo Gustavo que, y tú que eres listo pues también también vas viendo bueno, Dime. otro tema es eh, tú sabes el tema impositivo para una pequeña empresa como la que yo quisiera trasladar eh, cómo sí. es el régimen porque por ejemplo he escuchado de que la, la tasa de impuestos a las ganancias ya es del 25% pero, por ejemplo, las empresas pimen que tienen una ganancia de hasta un millón pagan una tasa del 15% del impuesto a las ganancias, lo que nosotros llamamos impuesto a las ganancias, creo que ustedes les llaman impuesto a la renta. ¿Es así? ¿Sabes algo de eso, sí, Luis? Ver, ¿Me puedes mira, comentar el impuesto, algo? Bueno, en realidad, el impuesto en general es el 25% a todas las empresas. Eso, digamos, tal. Eso no quita que las empresas lo que hacen antes de llegar a ese impuesto se desgraban cosas. Entonces, digamos, el tipo sí. efectivo. Suele ser más barato, pero es también del 25 para las pymes, para las pequeñitas. Para, es, es el 25 global, vale. Pero sí Bien. es cierto que hay muchas ayudas, historietas, que al final te de, me desgrabo de esto, me desgrabo esto otro. Pues a lo mejor luego el tipo efectivo se te ha quedado en un 14, en un 15. Puede ser claro. lo, que, es lo que es lo que hayas oído. Pero en realidad a día de hoy es el 25 para todo el mundo. Y es cierto eso que de las pequeñas empresas. Que declara hasta un mm. millón de euros, pagan el 15%. Es el 25, de la ganancia. El 25% es la ganancia. Lo que sí es cierto ah, 25, es que ¿no? si tú vas a montar un negocio en España, eso se lo digo a todos los PRILINES, si tú lo montas como una empresita pequeñita, mm. máximo, te van a poder cobrar de impuestos el 25%. Máximo. Ahora, como lo, sí. lo, lo pongas en la misma negocio, el que sea, a tu nombre, como persona física. Como Gustavo, como Luis o como Menganito, ahí sí, como te vaya bien, te pueden sablear hasta el 55%. Sí. Entonces, sí que es recomendable hacer una, una pequeña empresa, que es nada, es ir al notario y hacerlo. Porque lo claro. máximo ahí sería el 25% para abajo, por así decirlo. Pero vamos, claro. lo del catorce una... como estándar, no. Y te lo digo, a ver, no soy experto ah, en fiscalidad, pero tengo mi empresa, Gustavo. Pago el 25%. Claro, claro. Por ciento, y es pequeñita mi empresa. Está bien. Pero sí, no te entendiendo lo que quieres decir. Mercantil. Tampoco eso. Ahí luego, pues mira, si construyes aquí, el terreno te sale más barato, porque no sé qué. Bueno, y a lo mejor al final el, el tipo efectivo global lo has pagado menos, puede ser. Pero digamos sobre claro. el papel es el 25%. Está bien, está bien. Lo que sí recomiendo, tiene... aprovechando la pregunta. Si sí, no, no lo pongas a tu nombre personal porque ahí sí que se te dispara para arriba al 40 al 50 sí. Estuve hablando con un gestor ¿Mm? eh, Nosotros le llamamos contador usted es gestor sí. que me recomiendo que en tema de construcción me conviene más armar algún tipo de sociedad mercantil antes que hacerlo como autónomo claro es lo que te estoy justo es lo que te estaba diciendo y me gusta que me lo digas tú claro. después es lo mismo que te acabo de decir con otras palabras si tú te lo montas claro. como gustavo eres autónomo y ahí, como vaya, sí. como vaya bien el negocio, prepárate, el 40, el 50. Hombre, ya más no. Ya más no. Claro. Si lo haces Yo... como sociedad, máximo, máximo el 25. Máximo, y menos más 25. a día de hoy tampoco hay, ¿eh? mm. Alguna ayuda o algún más que ayuda de grabaciones le llaman, desgrabaciones. No. Eh, hazte una idea. A ver, sinceramente, mi opinión, cálculate un 25 para que oye cálculo calcula para tus bien. cuentas haciendo una sociedad como te ha dicho muy bien el contador hacer una sociedad que te cuesta eh, mira te la puedes hacer en un día hoy en día aquí en españa y lo único que te piden un capital pero que no se lo tienes que dar a nadie de tres mil euros pero no se los das a nadie tú mira tengo tres mil euros de sí. capital lo pongo en el banco ya está es de la sociedad incluso hay quien Entiendo. dice para que tenga menos dinero porque pues mira, tengo aquí, pongo esto, esta herramienta y esto y esto, y la suma son 3.000 euros, también te puede valer. Bienes claro, físicos, te quiere entiendo. decir, pero que es tuyo, es tuyo, lo aportas a la sociedad. Es eso y el coste del contador, el hacerlo, vamos, y en un día, dos días, se puede hacer una sociedad. Y te ahorra luego mucho impuesto, claro. te ahorra mucho impuesto. Claro, claro. Y después, por ejemplo, el IVA de construcción o de venta de propiedades es el 10%. Pues eh, creo que sí. ¿Eso es lo que, que dijo sí. el contador? ¿De la vivienda...? Eh, eh, sí, me dijo y lo escuché por ahí también. Pues eh, es que ahí hacen diferencia entre obra nueva y obra usada. Va, no sé si vamos a aburrir ah. aquí a los prisliners, que nos estamos metiendo en la construcción. Pero bueno, es que Gustavo <risa> es lo suyo. <risa> y la costa costado llegar a la construcción. Mira, hay, hay eh, o, el 20, o el 21 que es el estándar o el 10% y lo diferencian entre obra nueva y obra usada. Yo claro. no caigo ahora okay. si es en obra nueva un tipo y en la otra el otro. Claro. ¿Vale? Es distinta la, la tasa si obra nueva o obra Exacto, usada. Exacto, es distinta, eh, pero va a ser o el 10 o el 21. Ahora, tú todo lo que o compras, esto es clase ya de fiscalidad. Tú, tus materiales y todo Exacto. lo estás pagando al 21 que luego te lo desgrabas. Claro, claro, sí, sí. sí. Bien, pero sí, bien. escucha, es que ya me estás haciendo dudar, jope. Eso, pero eso se mira en Google. Pon IVA, IVA, obra nueva en España. Claro. IVA, o, o sea, o, o, um, compraventa usada en España. Y te lo va a decir. Va a ser el 21 o el 10. Pero ahora no sé cuál es cuál. Claro. Yo, si no sé algo, lo a digo. Bien. Prilines. Yo no me voy a inventar nunca nada. Que lo <risa> sepáis. Si dudo, lo digo. Más, más okay. preguntas. Ponme a prueba, Gustavo. Bueno, nah, otra pregunta eh. más. Está bien. Yo, aquí en Cobra tengo una constructora inmobiliaria, ¿no? Sí. Yo de profesión, soy licenciado en administración de empresas y soy corredor público inmobiliario, ¿no? Yo allá en España, si quiero montar una inmobiliaria... Tengo que eh, hacer algún curso, algún título especial, algo o cómo es el régimen? Ahora, tú, joder, con que demuestres tu acreditada dilatada experiencia profesional, suficiente. No tienes que hacer ningún curso. Les acreditas, ah, Le acreditas al consulado. ¿Cuánto tiempo llevas en el negocio? Diez años. Por pues la acreditas eso, vamos de sobra. No tienes que hacer ah, curso. No me hace falta una matrícula allá en España para poder tener un inmobiliario, ah, una hombre, matrícula. Te, especial. Te otra cosa que te pedirán algún permiso, alguna historia, pero vamos, como se lo pueden pedir un español. Ahora lo vemos. Ah. Ahora lo vemos, sí. Oye, que mira, voy respondiendo un poco al chat, ¿vale? Sobre todo las que tienen relación. Mira, nos dice, por ejemplo, hoy aprovechar las. Prilines, aprovechar cosas de emprendimiento. Venga, que ya que estamos hoy con el emprendimiento. Mira, nos dicen, Gustavo, por aquí. Que si puede montar, eh, nos, Diego, nos dice Diego Celis. Luis, la confirmación del emprendimiento la puedo establecer en sociedad con mi esposa. Claro que puedes, Diego. ¿Sí? ¿Tú, Gustavo, la sociedad la vas a montar tú solo o la vas a montar con tu mujer? No, es muy probable que también la monte como mujer, porque acá en Córdoba somos socios los dos de la empresa. Exacto, también. pues exactamente lo mismo. Tú porque claro. podéis perfectamente la podéis montar solos o la podéis montar con, con alguien que puede ser vuestra mujer o lo que decíamos antes montarla como autónomo pero si la sociedad va a crecer a también hay una cosa intermedia montarla primero como autónomo y luego pasarte a sociedad si va bien el pensar que como Está autónomo bien. hombre cuando uno va como autónomo como persona y va al negocio poquito pues el, el impuesto también es poquito ¿Vale? Claro. En cambio, cuando es una sociedad, el impuesto siempre es el 25, sea poquito sea mucho, sobre la ganancia, el 25. Ahora, cuando eres autónomo, claro. cuando eres como persona, si es poquito, a lo mejor empieza al 15. Ahí sí, a lo mejor iba por ahí tu pregunta, o, o al 14. Sí, Gustavo, me, me estás haciendo mm. ahora ver la luz. Va, sí, va bien y... el negocio, hablo cuando eres una persona física como autónoma, va, bien, va yendo bien el negocio, es el 14, pues el 15, el, el 20. El 25, el 30 va subiendo. Cuando claro. montáis el negocio como una persona autónoma, física. Ahora, cuando lo montáis como una sociedad, siempre, siempre es el 25. ¿Qué pasa? Que cuando la claro. ganancia es pequeñita, pues conviene montarlo como uno solo, como persona, como autónomo. Cuando el negocio va claro. dando más beneficio, en cuanto demás, que ya lo que te están cobrando de impuestos es más del 25, te compensa hacerte sociedad. Claro. uno solo o con la mujer mira yo Prisline la sí. tengo como sociedad unipersonal soy yo es mi empresa solo no tengo socios pero es empresa claro. pero se puede tener con la mujer o con el socio o con los socios mira va por ahí lo que te habían dicho es eso Gustavo es verdad si claro. la montas como autónomo y no ganas mucho empieza debe de empezar al 14 efectivamente y luego según hay tramos son tramos según vas ganando te va subiendo. En cambio, en una sociedad siempre es fijo el 25. Sure. Es eso, ¿no? es eso. A día, os, os hablo a día de hoy, ¿eh, Prislines? A día de hoy. Ta, ta, ta. Entonces, tú... Y una duda. Dime. Si, por ejemplo, cuando yo en el consulado saco el permiso, el visado de trabajo ese, y declaro que en la, en la constructora los socios son yo y mi mujer, ¿a mi mujer también le, le dan el permiso para poder trabajar? Sí, claro, si lo montas como socio con ella. Mira, y además lo está preguntando Daniel ahora. Daniel dice uh -huh. Luis si formo la sociedad con un... esta es otra idea muy buena idea Daniel si formo la sociedad con un ciudadano español puedo residir y trabajar también tienes muchas posibilidades sí también uh -huh. y si tú pones a tu mujer lo que pasa es que en ese caso tienes que pedirle la visa también para ella claro pero eh, también os digo una cosa a ver Podéis empezar de una forma y luego transformarla claro, claro Pero vamos en cuestión de un día o de, o de dos días es un, está muy se, se agilizó muy fácil eso ¿eh? ahora montar una empresa en España es fácil o pasarla de autónomo a empresa o hacerte autónomo no son trámites vamos y para vosotros menos que sois unos valientes claro. todos de verdad Venga más dudillas. Mira, eh, Gustavo, te pregunta Gabriel que en qué barrio vives. y Yo aquí en Cora, vivo en barrio Villa Te dice eso. Dice Gabriel, Gustavo, ¿en qué barrio vives? Eh, Gabriel dice en que cree que te conoce. ¿Ah, sí? vale, dice eso, no sé. ¿Cómo es? El, ¿Cómo es el apellido de Gabriel? Gabriel, ¿cómo te apellidas? Dile a Gustavo cómo te apellidas. Ahora cuando lo ponga te lo digo, porque tú no tienes ahí el chat a mano, ¿verdad, Gustavo? Bueno, exacto, exacto. dime más dudillas bueno. que tengas si quieres. Bueno, ¿qué pasa? Yo eh, voy a España, armo esta empresa, me voy con este visado y demás, sí. y comienzo a hacer una construcción, ¿no? Eh, me han comentado que en España eh, hace falta mano de obra de construcción. Eh, yo acá en Cobra tengo eh, mano de obra peruana, chicos que trabajan muy bien en construcción. Yo les puedo hacer un contrato de trabajo para llevarlos a trabajar allá? Vale. Sí, claro, pues lo mismo, podrían venir perfectamente, lo que pasa que lo mismo les... a ellos vas a tener que ellos se tienen que pedir, los tienes que gestionar la visa, pero de trabajo por cuenta ajena sería. La tuya es de trabajo por cuenta bueno. propia, ellos sería por cuenta ajena. Ellos ahora están en Argentina también, ¿no? Estos peruanos? Sí, pues sí. Exacto. A ellos ¿A tienen... eso tienes que decirle al consulado que te los quieres traer y ellos tienen que pedir la visa de trabajo por cuenta ajena para lo cual les van sí. a pedir que les hagas un precontrato vamos que digas que les vas a contratar yo creo que entonces el paso será que primero hagas lo tuyo y luego ya cuando sí. estás aquí pues ya lo están montando te han aprobado lo tuyo digas pues quiero contratar a estos señores nos está diciendo aquí por ejemplo diego celis que digo las que tienen relación Luis, ¿y existen en España disminución tributaria si genero empleo a personas con algún grado de vulnerabilidad? Sí, sí que la hay, Diego. Efectivamente, hay desgrabaciones efectivamente. Te sale tú a los, a los trabajadores cuando tienen algún grado de vulnerabilidad, de disminuidos o de distintos tipos, eh, te abonan las cuotas de la seguridad social, te salen mucho más baratas. Bien, Bien ¿vale? Bien. Bien. Más cosas, vosotros lo que se os ocurra preguntármelo. Y tú también, Gustavo, mientras yo voy leyendo el chat, ¿vale? Para que no haya. Dice Gabriel que le lleves a él. Dice, llévame a mí, Gustavo. <risa> <risa> bueno, estaremos. Eh, llévate a los peruanos y llévate a Gabriel. Pero te, Gabriel, di el apellido. <risa> ah, dice, soy de Alto sí. Alberdi. Dice, soy de Alto Alberdi. Soy Arrieta de apellido. Dice Gabriel. Gabriel Arrieta. Ar no me suena, pero bueno, seguramente es probable que nos conozcamos. Si él está en la, en la obra, es probable que nos sí. conozcamos. Y, di y dice, aquí dice, Ariel Castro, soy de Alta Gracia Córdoba. Dice, mira, eh, Gustavo, me voy con vos, hermano cordobés. Viajo, yo viajo en mayo. Pasa tu cel. <risa> dice que pasa. Bueno. <risa> A lo que quieras, luego te bombardean los, los privilegios Yo no digo nada, pero tú, vamos, por mí no hay ninguna dificultad, ¿eh, Gustavo. Eh, a ver, dice bueno. Mauricio Astuto: dice, quisiera saber sobre la apertura de una cuenta bancaria desde Argentina. Mm. Lo hemos hablado al principio del vídeo, pero vamos, N26. ¿Y cuál era el otro? Gustavo, que lo tengo aquí. Y Monese. Mira, Banco N26, pero me parece que N26 si es que está en España. Monese me parece que te deja abrirtelo desde allí. Te hacen una videollamada ¿eh? para verificar la identidad. Monese te la abre Bien. incluso, por lo que me habéis contado, con el pasaporte. Solo. Con el pasaporte. N26 ya te pide el NIE. ¿Vale? Pero el NIE lo podéis pedir en los consulados. N26 es un banco alemán, Monés es un banco belga, pero como todos son europeos, funcionan bien. Eso no quiere decir que los otros bancos no, eso, mirarlo también por internet, ¿vale? Pero por lo que nos estáis diciendo, sobre todo es por el tema de las comisiones. Esto no te piden comisión luego, por tener la cuenta. ¿Vale? Entiendo. Tú sabes, Luis, eh, en el tema de la construcción, eh, por ejemplo, bueno, un peón o un oficial o un fontanero. Eh, ¿Cuánto está cobrando? ¿Qué sueldos tienen? Dame una eso, orientación lo de de, eso, nos, dijo, nos lo dijo Jennifer en los vídeos de la construcción y yo sé que te los has visto, Gustavo. ¿No? Bien. Los has visto, ¿no? Los dos, ¿o no? Sí, sí, lo vi a, albañil, hace un tiempo. Venía lo vi. a ganar un albañil básico, nos decía Jennifer, que por cierto la, la tengo que localizar un día de estos, pero decía Jennifer, si nos estás viendo, por fin, contacta, que hacemos un vídeo, que Gustavo quería hacer contigo. Cuidado, Gustavo, que se te cae la conexión escucha nos decía jennifer que unos 1.200 euros ganaba un peón y de ahí para arriba y luego mmm, pero eso es lo que os digo siempre tenéis que verlo luego Vamos yo no sé allí cuánto se vende se venden las cosas pero que siempre verlo ya con la mentalidad de aquí Claro que claro. supongo que hay un, un sueldo de 1.200 pues debe de ser mucho supongo no no lo sé Sí, 1200 euros, sí. Sí, ¿no? Para un peón, sí, digo. Euros. Pero claro, la casa. ¿Para un peón? Sí. sí, acá para que tenga una idea, un peón cobra unos mil pesos argentinos por día de jornal, ¿no? Por día de jornal. Yo te hablo. O sea que son unos 20. ¿Sí? ¿Cuánto has dicho? Pero no me gustaba. Al mes. Y son unos mil pesos argentinos diarios, cobra de jornal. En el mes son unos 20 mil pesos que cobra. Un peón, por ejemplo. Vale, pues aquí un, mm. al mes, un peón, 1200 Uno, un peón. Y de ahí pues ya supongo que, que. Pero vamos, que lo tienes que ver en función, luego, claro, la casa no vale lo mismo. La obra nueva Seguro. no vale lo mismo. Oye, me está, me está pareciendo que la obra nueva es el 10. No me hagas mucho caso. Sí, me parece que es el 10. Por ciento de eh, IVA. Creo que el 10 IVA, eh. Luego lo verificas. Sí. Yo lo digo, pililine Yo sí. lo que sé lo digo. Y lo que no también. Creo que la obra nueva la vendes al 10% de IVA. Y la obra usada, si es entre empresa, al 21%. Sí. Si es entre particulares, no tiene IVA. Claro. ¿Vale? Me lo verificáis luego vosotros, pilines es que sois muy listos. Pero vamos, casi seguro. ¿eh? Me está viniendo las neuronas, van, se van desengrasando. Pero una obra nueva, 21 de IVA. No, 10 de IVA, perdona. Obra nueva, 10 de IVA. Y bien. obra usada 21, y entre particulares no tiene IVA. Claro, Entonces no puede ser autónomo ni puede ser empresa. Eso es uno que tiene una casa y la vende a otro, a dos personas físicas, pero no como negocio, como particulares. Esa no tiene IVA. Vale, tú bueno. apuntalo por ahí. Oye, que aquí hay una pregunta interesante. Bueno, Mauricio Astuto dice que es ingeniero civil y que viene en marzo. Mauricio, Mauricio Astuto. Dale si quieres tu casa. Pues. Y ya está. Si quieres. ¿eh? claro Gustavo. Yo. Escucha, que es que aquí había una pregunta interesante. Pues sí, Diana González. Luis, si voy como turista, puedo hacerme emprendedor. Diana, claro. Oye, y esa es otra idea que te doy. Que nos, nos la dijo Wilmer en el vídeo de Wilmer desde Perú y va a venir aquí como turista para sondear el mercado. In situ. Bien. Claro, se venía aquí y en vez de a lo mejor tres meses iba a matricular en algún curso para poderse a lo mejor estar incluso un año él quería hacer mucho mucha exploración entonces con una visa de estudios un curso de cualquier cosa que os interese os podéis quedar aquí el tiempo que dure el curso que puede ser un año o más o menos porque claro con la visa de con turista a lo mejor solo son 180 días total que wilmer vieros el vídeo del emprendedor que está wilmer de perú dio una clase magistral ahí y su idea era vino a hacer networking que lo sepáis. Bien. Y la otra opción es hacerlo todo en el consulado y venir aquí. Pero vamos, que no es mala idea venir primero, explorar terreno. Bueno, yo lo, yo suelto las ideas, ¿vale? Diana González, sí. que es que nos lo acaba de preguntar. Eh, sí, Jennifer la sí. tenemos que llamar, Pililines, que iba también a hacer el vídeo de trabajar desde casa. Muy bien, veo que os veis muy bien. Sois aplicados, es verdad. Jennifer, si nos ves, contacta y si no, a ver si ya puedo yo encontrarte. Escucha, más cosillas que tengas, Gustavo, si quieres. Yo miro por aquí alguna. Ah, sí, mira, esta es ¿sabes? interesante. Estoy intentando un poco las que tienen relación. Diego Celis nos dice si se pueden conformar varias sociedades con diferente actividad empresarial. Perfectísimamente. Perfectísimamente. ¿sabes? Puedes hacer todas las sociedades que quieras. Hombre, yo aconsejaría ¿sabes? empezar con una. Pero no hay límite de poner sociedades Inclu ¿Seguro? Sí Se puede Una consulta dime, dime. Eh, Me han comentado que en, en europa y en españa también eh, hay algunas oportunidades para, para nosotros los constructores porque hay muchas casas muchas propiedades muy viejas ¿Claro? que se pueden comprar para, para reformar para reestructurar o generar una vivienda nueva Te veo reformando los pueblos hay muchísimo con eso. Mucho. ¿eh? Muchísimo. Mucho es poco. Te tienes mucho. que venir aquí a verlo in situ, joder. Perdonadme la palabra. Espero que no me van en el vídeo por esa, esa palabra. Mira. Hay mucho. Mucho es poco. Mira, aquí donde vivo yo, mucho. Un... habían casas súper antiguas, eh. de hace 100 años. Eh. Venía un constructor, la reformaba. De arriba abajo y te la vendía, vamos. Hacía el negocio ya del siglo. Y se, la, claro. y se las compran. Y son muy costosas esas casas viejas de 100 bueno, años. Está allá, eso no lo habita nadie. Eso es encontrar a, a los herederos del dueño. Encontrar a los herederos. Claro. Darles ahí un poquito y ya está estoy dando claro. idea de negocio. O sea, lo que te va a dar claro. guerra es encontrar al dueño. Claro. Es un nieto de un nieto sí. que ya eso no. Ah, pues sí, venga, toma. ¿Cuánto me das? Toma, venga, hala. Es tuya. Haz con ella lo que quieras. Claro. No es mala idea lo que decía sí. Wilmer, venir a verlo un poco. Porque ay, sí, yo sí, te voy a decir, la costa, venta al sol, vente al no sé dónde. Eso, joder, eso ya tenéis que ser vosotros, filines. Os digo siempre bien. en andalucía hace más calor en el norte hace más frío en el madrid más o menos la mitad en madrid la vida más o menos normal en el sur mucho más barata la vida más baratos los sueldos a lo mejor allí en el sur un albañil cobra a los mil o los 900 o mira por aquí decían el salario mínimo 1, 900 no sé cuánto lo quieren subir ahora claro. Pero alguien en el chat lo ha puesto 900 y pico es el salario mínimo claro. Aunque, Como bien Jennifer bien. decía Suele cobrar un poquito más el, el albañil, 1200, pero vamos, el mínimo es, es lo que han dicho aquí en el chat. Bien, tengo una pregunta más. Dime. Tú sabes o qué opinión me puedes dar eh, en, precisamente en, en Cataluña, qué impacto tiene la crisis independista en, la, en esta cuestión económica? Mira, hasta la, me gusta que me hagan la pregunta. Están ahí, mira, hoy estaban con el Barça. Yo es que no soy futbolero, no sé si habéis visto el Barça Madrid. Ya no lo veo. No, no por lo poco que he visto estaban ahí cuatro gatos con un cartel eh, Catalunya free en inglés. Todo es marketing para que le vean. Se le ponen delante del de la cámara de la televisión para que lo vean en inglés, en inglés. A ver, ¿por qué ponen claro. el cartel en inglés? Están intentando dar una imagen. ¿Qué? ¿Quién repercusión? Amén. ¿Eh? ¿Quién repercusión? Repercusión interna, porque como aquí en España no les hacemos ni caso. Ni caso. Y, y mira, y tengo familia catalana y les tengo mucho cariño. Hice un vídeo de eso además y tal, pero os aseguro que es que... Es que... Que no, que no, no. No os preocupéis por eso. Es más... A ver, les han metido en la cabeza... Les han metido en la cabeza... Yo siempre digo, es como si yo vivo en un pueblo y quiero independizar mi pueblo de España. O tú en la provincia que vives sí. ahí en Argentina, mañana te da, o los de tu barrio, independizaros. Pues mira tendrías que coger, claro. hacer en toda, en toda Argentina un referéndum y si le dan la independencia a tu provincia pues se la daríais pero que España está que claro. no y es un territorio histórico vamos no me voy a meter aquí en política pero no lo que pasa es que son los políticos son los políticos de sí. allí que están sí. venga la gente pero aquí hay una seguridad jurídica no hombre Barcelona es una ciudad preciosa eso está claro Ahora, están a. Sí. De hecho, no va a haber nada. Están con eso, por lo que estaban ahora en el partido ese, ¿no? Que estaban en. El... Cosas de esas que hacen. Claro. Pregúntame, pregúntame lo que quieras. Yo estoy con unos amigos que sois vosotros. Yo os digo lo que yo pienso. Tengo la... sí. Yo tengo mucha familia en Cataluña, ¿eh? Y algunos son independentistas. Entre claro. comillas. No han visto más que la televisión, la TV3 de allí. En los colegios les han estado enseñando fue un fallo de aquí del gobierno dio mucha autonomía y ahí hay unas manos negras que empezaron a meterles en la cabeza y joder Es que no me quiero meter mucho mucho por ese tema pero yo es que de verdad eh, las televisiones estas mmm, no me gustan si yo por eso empecé a hacer los vídeos porque es que prefiero que cada uno de su opinión libremente cuando empezaba este vídeo he preferido que tú me des tu opinión sobre Argentina porque lo que me dicen aquí en la tele, pues yo qué sé, está todo pues con lo de Cataluña pasa un poquito eso. En mi opinión, eh, Priscilés. Claro. Yeah. No, no. Hombre, si sí hubo un momento. Es que lo que ocurrió lo sabéis, ¿no? Que el gobierno catalán hubo hay un momento que ya parecía que se independizaba, pero claro, España no le iba a dejar. Al final los pusieron a todos a juicio. Uno se fue a vivir a Bruselas, el que era el presidente está allí en Bruselas, buscado por la justicia, está allí, sí. vive allí, y a los otros los han juzgado. Claro. Sí, sí, eso, eso se, es que se, ha Vamos. se... sabe Ahí Sí que hubo un momento que muchas empresas ante la duda decían, bueno, pues como cambiar el domicilio social, es lo que te estaba diciendo yo ahora, no es nada, es 24 horas. Pues muchas empresas que tenían su sede social en cataluña dijeron pues la pongo en madrid o la pongo en zaragoza sigo funcionando en toda españa incluida en cataluña pero por si acaso pongo la sede social fuera claro. de cataluña no vaya a ser que en una de estas pero vamos ya eso ya pasó pero vamos aquí claro. se vivió como unas movidas vamos comparado con lo que os pasa a vosotros con los políticos pero se vio como una cosa parecida claro. pero se vale Sí, sí, sí. Sí, es lo que... Es todo lo que estás diciendo vos las noticias que acá también han ahí llegado. Es ¿Qué os cuentan? Que pasa es que de repente? Os cuentan, Gustavo, es, es que os cuentan ahí? Se ponen ahí en un diario es. o en un sitio de internet, dicen, 5.000 empresas se fueron de Cataluña. Sí, a ver, se fueron, Entonces, escucha, se fueron, pero están en Cataluña. La sede social... Ah. <risa> fueron al contador y dice, cámbiame la sede social por si acaso, hombre, son empresas, a lo mejor son bancos. Dice, y, y, a ver si en una de estas al político de turno... Le va a salir bien la jugada y me pone aquí no sé qué impuesto. Dice, "Mira, a mí no me cuesta nada ir al contador, si tengo la sede social en Barcelona, la pongo en Madrid, pero yo sigo trabajando en Barcelona." Es lo que hicieron. Ah, sí, sí, es buena la pregunta. Sí. Es lo que hicieron, pero vamos, que al final no, no pasó nada, no tuvo más, pero por si acaso lo hicieron, sí es cierto. Claro, y también el que va, es que tu miedo es fundado, ese es el daño que ha hecho, que mucho inversor pues le ha pasado lo que te ah. está pasando a ti ahora. Dice, joder, pues claro, a ver si con eso que veo en la tele, en la, de la pues mira, pues mira, España es grande, no me voy a arriesgar. En vez de ponerme en Cataluña, me pongo en cualquier otra comunidad autónoma. Eso sí ha afectado a la economía claro. catalana. Sí, porque Cataluña era de las zonas más prósperas de España y con la movida esta de los independentistas que lleva cuatro o cinco años, ha bajado así y ahora en cambio Madrid claro, y otras sí. zonas son mucho más y es por lo que acabas tú claro. en persona de decir les da miedo normal tu, tu capital y te da igual ponerlo aquí que ponerlo allá pues dices no me voy a arriesgar oye que luego tengo que hacer una casa en Barcelona pues la hago aunque la sede social la tenga en Madrid eso no tiene claro. eso es lo que hicieron entre entre ellos el banco CaixaBank que es catalán claro. es un banco catalán pero dijo no espérate pongo la sede social en Madrid Siempre la había tenido en Barcelona, pero joder, te salen unos políticos que quieren que es independencia, casi amenazando, que si no sé qué. Le decía el gobierno español que no, que de independencia nada bonitos, es que, que un referéndum. No, no, el referéndum lo hacemos solo nosotros, nosotros solo lo vamos a hacer. No, no, perdona, el referéndum sería toda España. Si España decide que os podéis ir, os vais. Pero el referéndum es toda España, no. No vosotros solos, es como si tú mismo dices bueno, ahora yo aquí en mi barrio voy a hacer un referéndum y me independizo el barrio, es eso, claro. yo doy mi opinión, sí. lo que os digo siempre perfecto. perfecto dice aquí alguien me lo dijo consulto ¿Es necesario tener una profesión que sea acorde al emprendimiento que quiero llevar a España o podría tener capital y solo experiencia? Eh, lo que le hemos dicho a Gustavo, puedes tener capital y solo experiencia, siempre que la puedas demostrar, acreditar de alguna forma. No tiene que ser ningún título ni ningún doctorado. Podrías, podría ser. O vale la misma experiencia y el conocimiento, siempre que lo podéis acreditar. Es lo que hemos hablado al comienzo del vídeo, ¿verdad, Gustavo? Me lo has preguntado al claro. principio que si tenías que hacer algún examen, no. Hola. Sí, sí. Entiendo. Hola. Totalmente. Dice Tengo una consulta no. más. Dime, dime. Me han, com me han comentado que Aragón está muy desarrollado el sistema de crédito para compra de propiedades, para construcción y demás. ¿Es eh, así? ¿Todo el mundo tiene facilidad para sacar un crédito hipotecario allá? Sí, a ver, sí y no, porque acabas de dar el meollo de la cuestión. Eh, a ver, eh, aquí hay liquidez. Tú sabes que todos los gobiernos están imprimiendo aquí. Porque ahí en Argentina están imprimiendo. ¿Pero qué te crees? ¿Que en Europa no están claro. imprimiendo? ¿Que los dólares no los están imprimiendo? Están imprimiendo y eso mm. es lo que hace que todo suba. Bueno, claro. sí hay liquidez. Siempre que tú seas presente es un... Sí hay. Lo que pasa que está te miran un poco que vayas a poder devolver el crédito para que no pase lo que pasó en el claro. 2008. Claro. Seguro. Pero ahora, lo... a ver, eh... billetes hay. Billetes hay muchos. Yo diría, el problema es que hay demasiados billetes. Y eso hace que todo suba, la inflación. Claro, comparado con vuestra hiperinflación, claro. reiréis. ¿Qué inflación reiréis, España, claro, reiréis. Pero no es buena tampoco la que hay aquí ni la que hay en Estados Unidos. ¿eh? Claro. Pero sí hay. ¿Qué inflación tiene la da? Nos dicen que el 3. Yo no me la creo. Yo creo que hay más. Ah. Porque hacen las cestas estas de la inflación, eh, la hacen, meten lo que ellos quieren, lo que no quieren, el 3, no, o el 1, mm. no llega al 1, pero luego te vas al supermercado y a lo mejor puede ser del 6. El otro día precisamente claro. lo hablaban, porque decían que tú te haces un índice de precios de una determinada y te sale más. Oficialmente puede que haya el 1, no llegan, quieren llegar al 2. Pues yo no me lo creo. Sí, yo yo lo. digo: yo me voy a hacer la compra hace unos años, me gastaba 20 euros en el supermercado y ahora lo mismo me vale 60 euros. Claro. No es lo vuestro. De todo no, modo. No es lo vuestro, no es lo de Venezuela. Es tier... mm. y Pero el Banco Central Europeo está venga a imprimir euros. Le llaman expansión claro. cuantitativa o algo así. Y la Reserva Federal de Estados Unidos está a inyecciones de liquidez. Venga, venga. Claro, tienen la ventaja que luego otro el planeta usamos el dólar. ¿Sabes? Pero bueno, no, sí. este vídeo va a salir muy raro, pero bueno, yo lo dejaré ahí. <risa> Venga, alguna duda más. <risa> Esto ya parece economía. El ETIAS no entra hasta el 2021. Qué manía tienen todos con el ETIAS? Que el ETIAS no entra hasta el 2021. Pero segundo, lo primero iba a ser el 2020, 2021. Eso es la desinformación. Segundo el ETIAS no es nada el ETIAS te metes en internet metes ahí tu pasaporte y unos datos que te piden lo cruzan con la interpol y con no sé quién ven que no eres un terrorista ven que no eres un delincuente y te sacas un papel que ya es tu ETIAS y ya te vale por dos años o hasta que te caduca el pasaporte lo que llegue antes es un registro de viajeros no es más que están preocupados ahí con con el ETIAS lo digo todos los días todos los días que si claro. quieres acabamos, ¿eh? que no, no sé ya cuánto llevamos. Gustavo, lo que necesites, que veo que te hacen ahí señales o algo. Mira, una, Rafael Andrea saludos, gran abrazo, felicitaciones, Canal Año Tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Perfecto, pues muchas gracias, muchas gracias a todos. ¿eh? Sobre todo, yo esto es, lo veo una reunión con amigos. A Gustavo le dije, eras tú el que me decías que teníamos la reunión pendiente, ¿no, Gustavo, el otro día? Sí, sí, bueno, sí, la, verdad, la, en la reunión ¿Eh? Bueno, claro. Es que claro, tampoco pues estar, o sea, voy, os voy agendando, pero ya ves. Alguna dudilla no, no. Así, ¿no? Es que lo dije y te lo respondí, ¿no? Digo, si, ¿Sí? si Lo que ah, estáis aparte. en Skype, tranquilo, que os voy a ir avisando, pero no podemos hacer los dos a la vez. Ah, aparte de muchos temas que a veces hay que. Claro, no, hay pero que va bien, bien porque vamos aprendiendo todos, o sea, si ya, ya lo veis. ¿Sí? Y, Ahí está Entonces, mira, y aquí está el gustavo no es que me, me vi tu chat luego luego todo lo que habéis puesto en el chat line me lo voy a ver ¿eh? y mañana en la consultoría de instagram todas las dudas que no han sido respondidas en el vídeo o oh, las respondo en instagram de lo vamos a hacer así siempre todas las dudas del chat que no están ahora respondidas yo mañana yo ahora me las imprimo y mañana en el directo de mañana en instagram en el vivo como decís lo, lo respondo aquí decimos el directo en directo vosotros decís el vivo en argentina decís también el vivo no ¿Gustavo? Sí, en vivo. Es en vivo. En vivo. En vivo, en vivo. Aquí decimos en directo, es lo mismo. Es venga, bien. ¿alguna dudilla más? Gustavo, si quieres. Yo por mi parte, tarea, vale. tarea completa. Pues venga, Prilines, que Contadores es imposible validar, es mucha ley interna de cada país. Claro, claro, eso. Sí, hombre, aquí sobre. Hombre, yo te aconsejo que te hagas si puedes. No sé yo tu situación y eso económica y esas cosas Gustavo no me voy a meter pero si te puedes hacer un viaje de exploración es bueno mm. siempre no a que tú sí, es bueno. bueno exactamente eso ya un poco es bueno. cualquier cosa me vas preguntando vale como yo todos los que os hago la consultoría en Skype yo os dejo ahí en Skype te quiero decir y todos los que os he hecho la consultoría en Skype como ya estamos ahí cualquier duda me la podéis ir poniendo cualquier duda puntual Oye, Luis, se me olvidó preguntarte esto. Yo os la voy haciendo. Que no, no me cuesta nada porque vamos aprendiendo todos. ¿Vale? vale el chat me vale lo miro. Sea. Tranquilos, Plisliners. Ahora acabamos ya el vídeo. El mañana, todas las preguntas del chat en el Instagram de mañana os las respondo. Yo ahora acabo el vídeo y lo voy a imprimir. Descuidaros. ¿Vale? Ah, una última pregunta, eh, Luis. ¿Te puedo hacer? Dime, sí, sí, claro. Dime. Eh, yo, por ejemplo, cuando saque el visado por cuenta propia con el NIE. Yo desde acá, desde desde Córdoba, puedo alquilar alguna vivienda o no me alquilan hasta que no, no te esté de presente alguna papelería. La puedes alquilar perfectamente. Ah, bien. Eso no es conducir. Claro. Perfectamente. Te metes en Idealista.com o en Milanuncios.com. Vamos, encuentras quien te la alquile, yo, yo mismo te podría, vamos, yo no te lo voy a alquilar porque no alquilo viviendas, te pongo un ejemplo. Sí puedes, perfectamente. Claro. Perfectamente. Sí puede. Sin ninguna dificultad. Sí Además, puede. buena idea. Alquilar una vivienda para. Siempre va a ser más económico, ¿no? Si lo haces con tiempo y desde allí, sí, sí puedes. Sí, sí puedes. Perfectamente. Sí puede. ¿Alguna dudilla más? Bueno. Gustavo? Las que se te eh, ocurran, no luego se te van es. a ocurrir. Tú ponmelas, si quieres. Sí. <ríe> <risa> Saludos ah, bueno, a todos. Dice aquí: Bueno, os estáis, os estáis ayudando. Oye, los que estáis en el chat, me daréis una alegría si os habéis ayudado entre vosotros. Ahora, como yo he estado pendiente de Gustavo, si entre vosotros los que sabéis las preguntas os habéis ayudado, genial. Y en Telegram hay mucha información para el que no esté en Telegram. Que me pida el enlace en los comentarios, que le doy el link. Hombre, eh me está diciendo aquí luis francisco ortiz giraldo que también tenemos reunión pendiente gustavo me está diciendo lo mismo que me decías tú Os voy a ir avisando a todos seguro Prilines, seguro y si es muy urgente yo sé que llegáis si me ha pasado ya alguno que era muy urgente mira os acordáis de luis el que estaba en sevilla de colombia era urgente y al final por pues, lo vamos, le cole porque era urgente el que de verdad es urgente me lo dice. Yo los, yo que sepáis que los Skype, los Instagram y todo me lo leo cada 24 horas, lo voy viendo. Si veo vi un caso urgente de verdad, le voy a dar prioridad, está claro. Y vosotros lo entendéis y lo sabéis. ¿Vale? Y los pues muchas gracias, Gustavo. Eh, vale. En serio, que estamos para lo que quieras, no. ¿eh, amigo. Espero haber aclarado, que que aclarado algo. Estoy a tu disposición, ¿vale? Cualquier dudilla. Muchas no, gracias. Muchas gracias, pilines. Muchas gracias, Gustavo. Chao chao, chao, ya. adiós, bueno. chao amigos